La Biblioteca Nacional del Perú cumple 201 años reafirmando su compromiso para ofrecer servicios bibliotecarios de calidad a todos los peruanos y peruanas. De esta manera, a través de ALO BNP lleva lecturas en castellano y quechua de forma gratuita mediante llamadas telefónicas que realiza un valioso equipo de voluntarios y voluntarias. Además, Tiflos BNP servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual, acerca el libro, la lectura y la información en formatos accesibles, como e-books, audiolibros o impresiones en sistema braille, que además se envían a nivel nacional a través del servicio Secograma de serpost Libros Viajeros BNP, servicio descentralizado de acceso a la lectura, lleva libros y actividades de mediación de lectura a localidades alejadas del país en un módulo itinerante que transportan las plataformas itinerantes de acción social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También hace posible la accesibilidad a través de la Biblioteca Pública Digital, donde cada vez más usuarios y usuarias acceden a e-books y audiolibros. La atención presencial se fortalece en nuestras sedes y estaciones de biblioteca pública, con talleres y actividades culturales, programas de formación y otras actividades dirigidas a bibliotecarios y mediadores de lectura. En la Biblioteca Nacional del Perú seguimos innovando y mejorando nuestros servicios bibliotecarios con el propósito de que más bibliotecas del país se unan a este esfuerzo de acercar la lectura, la información y la cultura a más peruanos y peruanas.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 Mi nombre es Gracia Angulo, editora de la Biblioteca Nacional del Perú, y les doy la más cordial bienvenida a esta mesa en la que presentaremos el número 50 de Fénix, revista de la Biblioteca Nacional del Perú. Han pasado 78 años desde la publicación de su histórico primer número, y hoy la revista muestra aires de renovación. Desde el número 48, que publicamos en noviembre del 2020. Fénix se edita exclusivamente en el formato digital con una frecuencia anual y está disponible para su lectura en línea a través de la plataforma OJS de la revista. Su nuevo diseño, eh, renovado también en el 2020, aspira también a posicionarla como una revista moderna y a tono con los nuevos tiempos que corren. Adicionalmente, eh, es importante mencionar en esta presentación que desde abril de este año estamos muy orgullosos de que Fénix sea una revista indexada por la prestigiosa plataforma Latindex, y lo cual constituye un paso importante en la historia de esta revista. Eh, así que estamos contentos de presentar el primer número eh, de la revista como ya una revista indexada, y para esta presentación nos acompañan Gladys Lizana y Julio Santillán, a quienes pasaré a presentar brevemente. Julio Santillán, además, es miembro del comité editorial de la revista. Él es bibliotecólogo y doctor en ciencia de la información por la Universidad de Brasilia. Desarrolla actividades profesionales en los ámbitos de gestión de la investigación, comunicación científica, publicaciones científicas y preservación digital. Es editor científico y evaluador de revistas de ciencia de la información en Brasil, Chile y Perú. También es editor del repositorio, eh, editor regional del repositorio EPRINTS in Library and Information Science. Y es miembro del grupo de investigación, estudios y prácticas de preservación digital del Instituto Brasilero de Información en Ciencia y Tecnología. Y bueno, como mencioné al inicio, es miembro del comité editorial de la revista Fénix. Eh, un honor, de verdad, para nosotros. También nos acompaña esta noche Gladys Lizana. Ella es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios concluidos de maestría en gestión pública por la Universidad San Martín de Porres. Un máster en gerencia pública por EUSIM Business School. Tiene un diplomado en simplificación administrativa por la presidencia del Consejo de Ministros y otro en liderazgo social por Iberbibliotecas. También un diplomado en indización de revistas científicas por CIDE Ecuador. Ha realizado cursos de posgrado y estancias en Alemania, Argentina, Chile, España y Brasil. Ha trabajado en la Universidad del Pacífico, en Macroconsult y en la Biblioteca Nacional del Perú en donde ha desempeñado diversos cargos directivos. Actualmente es bibliotecóloga especialista de la Dirección de Acceso y Promoción de la Información de la BNP y coordinadora miembro del equipo editorial de la revista Fénix. A los dos, eh, muchas gracias por acompañarnos y por participar en esta mesa. Pero antes de cederle la palabra a nuestros invitados, quisiera compartir con ustedes un saludo de Fabiola Vergara, la jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, quien se encuentra atendiendo a una actividad de representación en Cusco, pero no ha querido dejar de saludar este nuevo número. Así que vamos a escuchar un mensaje en este momento. acompañan en la presentación de la edición número 50 de la revista Fénix de la Biblioteca Nacional del Perú. En esta breve presentación quisiera hacer un recuento de lo que ha sido la historia de la revista Fénix. Desde su fundación en 1944, la revista Fénix se publicó regularmente hasta el año 1947. Reapareció luego en 1949 y continuó publicándose con una sola interrupción en el año 51 hasta el año 1957. Luego, reapareció otra vez en el año 63, tal como finaliza en su artículo Carlos Cueto Fernandini, y el artículo se titula Fénix reaparece para cumplir una tarea que hoy no puede dejar de hacerse. Es una edición, y luego continuó esta revista como una edición impresa hasta el año 2019 con el número 47. Y haciendo eco a esas palabras, Fénix, ahora, acorde al avance de la comunicación de la ciencia y los medios de accesibilidad, se publica en formato electrónico desde el año 2020, desde la edición número 48 hasta la actualidad, hasta el día de hoy, que presentamos el número 50. Fénix, además de ser considerada como la primera revista de Latinoamérica especializada en bibliotecología, tiene el objetivo primordial de promover la investigación en temas, por supuesto, de bibliotecología, pero también de ciencias de la información, lectura, bibliotecas, gestión de la información, patrimonios documentales y el estudio de las fuentes documentales. A lo largo de su existencia, ha publicado diversos artículos cuyos autores peruanos y extranjeros gozan de gran prestigio. Podemos mencionar a Alberto Tauro del Pino, Raúl Porras Barreñochea, José Carlos Mariategui, Guillermo Loma Villena, Eudoxio Paredes Ruiz, César Toro Montalvo, Nelly Maquí, Teodoro Jampe, Raúl Rivera Escobar, entre otros. Los manuscritos presentados en la revista deben ser inéditos y son sometidos a un sistema de arbitraje realizado por pares nacionales e internacionales. Y también, como revista indexada en el catálogo 2.0 de la debe cumplir con ciertos parámetros de, de exigencia que nos permite eh, figurar en diversas bases de datos académicas y buscadores, facilitando así su accesibilidad y la consulta en línea para investigadores y la comunidad académica de todo el mundo. Un factor muy importante que quisiera destacar es que cada artículo publicado en fénix cuenta ahora con un identificador persistente, un DOI, lo cual permite que todos los artículos puedan ser encontrados y consultados en línea a través de diversos buscadores académicos para que puedan ser también citados y aprovechados eh, en diversos temas, publicaciones y por, y por distintos autores. Nuestra proyección para la revista es potenciar cada vez más sus características de, eh, digamos, de calidad y de accesibilidad, indexándola también en otros directorios como el Directorio de Revistas en Acceso Abierto DOA, el Sistema de Información Científica de Redalic en Cielo y por supuesto también eh, en la Plataforma Alicia del CONCITEC. Y por ello estamos trabajando desde hace ya algunos años en mejorar cada día eh, la publicación, el proceso de edición y por supuesto también en el dominio web eh, y las políticas de publicación eh, y, para que, y para ello también poder o nos permita atraer a eh, más profesionales de diversas disciplinas, entre ellos por supuesto bibliotecólogos, para que publiquen con nosotros, publiquen con la revista Fénix y así la revista siga manteniendo su prestigio, su, eh, su renombre y esté sobre todo al servicio de la comunidad académica esperamos que este nuevo número siga promoviendo el interés por la investigación e impulse un diálogo fecundo para el desarrollo profesional de bibliotecólogos y de otros eh, y de otras profesiones de humanidades muchas gracias nuevamente a todas las personas que nos acompañan especialmente a, lo, a las personas que han hecho la revisión por pares y por supuesto a nuestro gran comité editorial y claro como no al equipo de gestión cultural, publicaciones e investigaciones, y este proyecto de la revista Fénix es liderado por la colega Gladys Gisada. A todos ellos, muchísimas gracias, y a todos los que nos encuentran participando hoy, muy, muy buenas noches, y nuevamente muy agradecidos con su presencia. Bueno, esas fueron las palabras de nuestra jefa institucional, Fabiola Vergara, Además es una de, de las motivadoras ¿no? de estos cambios en la revista porque desde que ella era eh, directora de la Dirección de Acceso y Promoción de la Información motivó esta, este proceso de indexación de la revista que ahora este año se hizo realidad. Así que desde el inicio ha sido una de las principales impulsoras de las mejoras que, queremos, que hemos implementado y que queremos seguir implementando eh, para Phoenix. A continuación, entonces, le cedo la palabra a la bibliotecóloga Gladys Lizana, que como mencionó Fabiola, eh, es coordinadora de la revista y también ha sido eh, la principal gestora de todo este proceso de indexación. Así que Gladys nos va a compartir un poco eh, estos aspectos también acerca del sitio de la revista, algunos aspectos tecnológicos, el proceso que ha suponido, eh, o que ha supuesto, perdón, la indexación y también eh, pues la proyección a futuro de la revista. Eh, buenas noches, Gladys, te, te escuchamos. Eh, muchas gracias. Eh, buenas noches con todos. Me voy a compartir. Eh, bueno, es para nosotros una fecha muy especial porque, bueno, este proyecto de Fénix en versión electrónica fue un sueño esperado durante muchos años, porque veíamos pues que la revista se publicaba cada año en forma impresa y, y bueno, se vendía en las ferias, se repartían las instituciones, siempre quedábamos ejemplares allí, ¿no? Entonces si hay muchos esfuerzos para poder compartir su contenido. Y sin embargo, pues a la par del desarrollo de las tecnologías y todo, pues nosotros este, contando con el apoyo incondicional de Fabiola pues eh, empezamos el proyecto y ahora pues con Gracia también como editora y que prácticamente es el pilar de, de la revista porque son diversos procesos que se hacen eh, desde el diseño hasta eh, la parte de afuera como de adentro ¿no? de todo el proceso de, de los contenidos y eh, bueno en esta oportunidad pues ya es nuestro tercer año este es el número 50 y eh, en él vamos a ver pues, que hemos nosotros, eh, si se quiere, aumentado algunos, algunas bondades para nuestros usuarios. Nuestra idea es que Fenix sea un espacio mediante el cual pues, la, se, se analice y se investigue sobre los temas inherentes a la bibliotecología, la información, accesibilidad, lectura, bibliotecas, patrimonio documental, patrimonio cultural, eh, temas amplios que convergen eh, sobre, en este caso, nuestra función que es la bibliotecología y su pro promoción y la investigación. En ese sentido, pues, y siempre teniendo al costado eh, lo, todos los parámetros que nos exigen para poder avanzar más en nuestro proceso de revista indizada. Entonces, eh, eh, a la par que se avanza también en la construcción del nuevo número, porque por ahora tenemos una periodicidad anual, se publica en noviembre, diciembre, a inicios de diciembre, y, eh, pero tenemos otros parámetros que poco a poco vamos, eh, si se quiere, superando a fin de poder ser indizados en otras plataformas, en otras bases de datos, porque nuestra finalidad es pues, que eh, seamos más útiles a la sociedad ¿no? a través de los temas que se, que se desarrollan, asimismo que nuestros investigadores sean conocidos, eh, intercambien conocimientos entre pares y puedan participar activamente a nivel sin límites, ¿no? no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Eh, bueno, prueba de ello, nuestro colega Julio Santillán, que está ahora con nosotros, que es eh, bueno tiene una proyección grande a nivel internacional, eh, me acuerdo que él fue el gestor de la revista Biblios hace muchos años y que fue la, la pionera en este, en este rubro de bibliotecas especializadas en bibliotecología y pues qué mejor oportunidad para poder eh, contar con él como miembro del comité editorial. ¿no? Y un saludo especial Julio. Y, y bueno, acá como están viendo ustedes, esta es el, este es el site de Fénix que tiene su propio dominio y en este año también ya le hemos puesto una, en un dominio seguro porque sí, pues, al comienzo nosotros siempre creando el dominio y todo eso, pues, por ejemplo, aparecía nos avisaron nuestros lectores, ¿no?, que, que aparecía como un sitio no seguro y por lo tanto no tan accesible, así que eh, ya hicimos ese proceso Asimismo también se ha eh, eh, puesto el buscador, aquí hay un buscador, que pueden buscar por temas, por autores, y está en proceso de, de insertar también el, el idioma, no, para cambiar por lo menos al idioma inglés, en esta parte lo vamos a colocar, y eh, también, eh, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, presentamos el, ¿no? lo, como la información general de la revista, el número actual, que ya hemos colgado los nueve artículos que finalmente lograron su aprobación y superaron el proceso de revisión por pares, inclusive eh, decisiones dirimentes eh, los, los miembros del Comité Científico fueron muy exigentes con la revisión de cada uno de los artículos, de los manuscritos recibidos. Y eh, eh, bueno, estamos orgullosos de contar con ellos, ¿no? Como ya mencionó tanto Gracia como Fabiola, pues son investigadores, docentes, universitarios, colegas y también profesionales de áreas que, que trabajan con nosotros, por ejemplo, historiadores, este, sociólogos, etcétera Entonces, el comité editorial, por ejemplo, para este número estuvo formado por Alonso Estrada Cuscano que también es, eh, es de San Marcos, es también gestor de la revista Letras, que, que es de importancia grande en el Perú desde hace muchos años. También el magíster Gonzalo Yarzun Sardi, que es un consultor chileno, que seguramente está con nosotros ahora. Eh, él pues, eh, ha ocupado grandes cargos en Chile, eh, ha sido director de la Gran Biblioteca Pública de Chile, etcétera. Y, y, bueno, eh, también está el doctor Julio Santillán, que ahora está con nosotros, que después va a participar, eh, y también la doctora Aurora de la Vega, de la Universidad Católica, y de la Biblioteca Nacional está Jimmy Martínez, que es historiador. Y todas eh, estas personas especialistas, pues, eh, este, también debemos cuidar el, el hecho de que eh, sean más externos que internos, ¿no? para poder eh, nosotros avanzar en nuestro proceso de postulación, eh, estamos ahora en el proceso de postulación a Doha y a Redalí, y entonces eh, tenemos que contemplar también eso, ¿no? que no, no abarquemos nuestros especialistas de la Biblioteca Nacional, sino que tengan que ser externos e inclusive del extranjero. Lo mismo con el comité científico, ¿no? <ríe> que está en el doctor Carlos Agüero Aguilar, que es de la Universidad de San Marcos, la doctora Elizabeth Huiza, que también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, son colegas, la doctora Estela Morales Campos, de, de, ella es mexicana, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas del UNAM de México, el doctor Filiberto Martínez, que se sumó para este número, él es el coordinador de la Biblioteca Nacional de México y también investigador principal del, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información IBI de México, muy conocido este Instituto de Investigación. También el licenciado Gerardo Trillo Auki, historiador, que trabajó en la Biblioteca Nacional del Perú. También el doctor Juan Bautzás Márquez, también del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, miembro de varias revistas, comités editoriales, revisor científico. Eh, también la licenciada Cristel Best Urday, ella es de la Biblioteca Nacional, es asesora de la asesoría institucional con gran experiencia en el trabajo de, eh, bueno, ella es, este, tiene estudios de literatura, creo que de sociología, y ella ha sido directora también antes de, de esta área de, de gestión cultural, investigaciones y ediciones. Y el licenciado Pedro Enrique Perales García, él es literato de la Biblioteca Nacional, con bastante experiencia en, en publicaciones, y también fue director de ediciones en años pasados. Y también el doctor Pedro Iovich historiador, gran colaborador de la Biblioteca Nacional de, de la Universidad Católica. Eh, nosotros es, eh, ponemos bastante atención en los, eh, las personas, los especialistas que nos acompañan para la revista, a fin de que ir caminando de la mano y poder siempre pues, eh, darle la calidad necesaria para que, eh, para que podamos nosotros seguir avanzando en este proceso de que eh, los contenidos de nuestra revista sean cada vez más... Eh, eh, si se quiere, dimensionados en su significado, más aprovechados por toda la comunidad académica y científica. Este actual, el número 50, eh, eh, también eh, está ya presentada, eh, tiene todos los, los detalles de una revista indizada, ¿no? ISSN, en digital, en impreso, tiene los DOI, los identificadores ¿no? de objetos digitales, y también los, las versiones. Y en este año vamos a también incluir la, la versión en XML para que sea mucho más accesible y también por esa exigencia de las que a las que pretendemos postular. Eso seguramente en estos días ya lo vamos a eh, publicar. Eh, asimismo, eh, también, eh, por ejemplo, eh, si ustedes entran al número completo... Eh, vamos a poder ver que tiene toda la información de Fénix como, como individuo. no Es revista de la Biblioteca Nacional del Perú, pero tiene su propia configuración. Eh, eh, como acá dice, tiene su periodicidad anual, está indexada por ahora en la Tindex. Vamos a seguir avanzando en ello, porque uno de los requisitos pues es que hayamos cumplido dos años de haber publicado totalmente en el formato electrónico, lo cual cumplimos en este año, en enero. Y por eso es que hemos empezado todo ese proceso. Eh, bueno, también ya este, tenemos la licencia Creative Commons, la que es no comercial y sin derivadas, de acuerdo a la política editorial de la Biblioteca Nacional. Como ustedes saben, la Biblioteca Nacional publica libros y otras revistas también. Y entonces andamos de la mano con todas la, las políticas que nosotros podamos tener para tanto el Perú como el extranjero, ¿no? con todos nuestros productos. Y también se han puesto todos los datos de la, de la revista misma, ¿no? su correo, el ICCN, la fecha de publicación. Asimismo, también está todo el equipo editorial con toda la información como investigadores, no tanto la editora como todo el comité editorial, como ya les nombré. También, bueno, estamos nosotros como, como que miembros del comité de apoyo a la edición, con los directores tanto de la dirección de acceso y promoción de la información, como el coordinador de la, de la Dirección de Gestión Cultural, Investigaciones y Ediciones, ¿no? nuestras coordinadoras y luego todo el, per, el personal de ediciones, ¿no? Que, que se ocupa de preparar los textos, las correcciones, los cuidados, todo en un trabajo articulado como grupo. Y a ellos, pues, eh, ahora les digo, vamos a sumar los, las otras personas que también trabajan con nosotros, ¿no? La, la parte de tecnologías, la parte de los metadatos, la parte de las versiones, eh, la subida de los, como objeto digital, etc. Eh, para esta, este número 50, nosotros tenemos eh, nueve artículos, eh, los cuales están divididos en subtemas, por ejemplo, sobre historia del libro, la lectura y las bibliotecas, tenemos tres artículos que, que, que lograron ser, eh, pasar los procesos de revisión. en gestión de la información y de la cultura, tenemos... Tenemos dos artículos ¿no? muy interesantes. Todos los artículos, los nueve, son temas que, que bueno, hemos tenido que leer, gracias y todo el equipo, este, en nuestro trabajo. Y, y la verdad es que hemos aprendido un montón. Y también en este tema, estudio de fuentes bibliográficas y documentales. ¿no? Como ustedes saben, pues, en las bibliotecas y en los centros de información, pues, se cuenta con muchas joyas y tesoros bibliográficos que si los investigadores no los sacan a la luz... ...o algún aspecto de ello, pues, se quedan allí, ¿no? Es por eso que nosotros ponemos bastante importancia también a este, a este rubro, ¿no? Que es el estudio de las fuentes bibliográficas y documentales, ¿no? Por ejemplo, acá en obras de, de grandes personajes, como ustedes pueden ver... ...e inclusive, ¿no? De, de la parte de música inédita, lo cual ustedes van a... ...de verdad que van a aprovechar bastante el contenido. Y también, bueno, hay una presentación oficial y luego también, eh, eh, también hemos insertado en cada capítulo qué autores intervienen, qué investigadores intervienen, y, y como digo, pues tratando siempre de, de, de maximizar todos los detalles y mejorar cada vez más, y ahora empiezan los artículos, y, y este, eh, por ejemplo en este caso eh, tenemos, cada, cada artículo por ejemplo ya ha sido colgada en estas dos versiones y, eh, por ejemplo, ya tienen eh, todos los datos que se, se solicitan, por ejemplo, el membrete bibliográfico, ¿no? Y, y en, la, en la versión en HTML, al final, al final se le ha colocado la, la licencia Creative Commons, ¿no? En este caso la presentación, a ver, vamos a ver otro artículo, eh, en la versión HTML, este, al final se ha puesto la, la licencia tal como lo pide Redalit, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, en cada aspecto que nosotros vemos, pues este, tratamos de eh, ir avanzando en bloques a fin de que cuando postulemos, pues ya hayamos superado ese, ese criterio. ¿no? Por ejemplo, este, la licencia de Creative Commons al final del artículo. Eh, también quiero señalar que eh, eh, también en la página al final van a encontrar todos los generales de ley de la revista, no, por ejemplo ya hipervinculados, no, tanto el ISCN, eh, tanto el impreso como electrónico, eh, también la licencia CC Creative Commons y eh, cosa que ya este, nosotros oficialmente podemos utilizar sus, sus logos, no, y, este, en este caso de la Tindex, también del catálogo 2.0 ¿no? Eh, a fin de poder eh, nosotros, eh, como yo les decía, ir avanzando. Ahora, en cada uno de los menús también están los hipervínculos para todos los aspectos que, que eh, queramos saber de la revista. Y eh, también, eh, aquí, a ver, eh, también nosotros hemos, eh, eh, por ejemplo, en cada artículo... Eh, aparece el autor, también le hemos agregado el país y la institución de adscripción porque también fue una exigencia de una de las indexadoras. Y eh, lo mismo en, todos los, en cada uno de los artículos y también en el, en el formato general. ¿no? Ahora, eh, nosotros siempre buscamos que nuestra revista FENIX pues, avance en su indexación ante más plataformas y bases de datos, porque nosotros... Que de, queremos comunicar resultados de investigación, ¿no? Para que eh, crezca y genere nuevos conocimientos en los temas que nosotros promovemos en esta revista especializada, ¿no? También, como dije, promover la comunicación entre los investigadores y preservar ese conocimiento que se, eh, se promueve a través de esta publicación y certificar la calidad de la investigación. Por eso ponemos mucho esfuerzo en cada uno de los detalles. De, de este número 50 por ejemplo y seguramente en el 51 eh, aparecerán más bondades y más visibilidad de nuestra revista eh, y con ello buscamos también contribuir que pues que eh, se reconozca la ciencia latinoamericana ¿no? queremos ser eh, no, los que aportamos desde nuestro espacio para que la bibliotecología crezca eh, porque con una buena indexación la visibilidad de la revista aumenta en general, pero también podemos obtener indicadores de uso, ¿no? por ejemplo, por Google Académico, o Microsoft Academic, el mismo Crossref, ¿no? que nos envía, por ejemplo, cada mes un reporte de, de los artículos más visitados y, y también la parte técnica nos, nos informa si es que algún DOI, por ejemplo, está inactivo o tiene alguna falla a la hora de buscar. Entonces, también estamos alerta en todo ello. Eh, para el proceso de este número 50, eh, por ejemplo, nosotros eh, empezamos pues, en los primeros meses del año, eh, recibimos 19 manuscritos, de los cuales tres no se encontraban dentro de los ejes temáticos de la revista, pertenecían a áreas muy diferentes, por ejemplo, administración, ¿no? entonces no, no se relacionaba con los ejes temáticos de nuestra revista. Entonces quedaron 16. De esos 16, 5 eh, no cumplieron con los requisitos formales, los cuales la editora y el comité editorial pues revisaron y, y finalmente nos quedamos con 11. De los 11, eh, los 11 pasaron a revisión por pares, 2 eh, fueron declarados no publicables, o sea, nos quedaron 9. De los 9 que pasaron esta etapa, 1 fue declarado publicable. Y los ocho restantes, publicables con modificaciones. Entonces, y de estos ocho que, que tenían que modificarse, tres necesitaron una evaluación dirimente, ya que no había una este, coincidencia en la evaluación de los dos evaluadores este, pares ciegos, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, los nueve artículos seleccionados para publicar, bueno, ellos fueron los que quedaron, y son los que ustedes encuentran en este número 50 de la revista Fénix. Eh, hasta hoy día, nuestra revista, por ejemplo, todavía nosotros tenemos nuestro correo, nos comunicamos por el correo, ¿por qué? Porque todavía estamos avanzando en el conocimiento de la plataforma OJS, eh, la idea es que, la proyección es que para el otro año, Todo el proceso de edición desde la convocatoria sea a través de esta plataforma, o sea, totalmente automatizado. Eh, a fin de que todos conozcan con transparencia todo el proceso, aunque, aunque ese correo es una comunicación constante, no se, se contestan las preguntas, se informa, se entrega las versiones, o sea, eh, pero en este caso, en lo JS, pues va a ser ya un, un, una información compartida con todos. Eh, también, eh, por ejemplo, eh, la, la misma plataforma de Fénix pues incluye todos los números, como ya lo dijo nuestra jefa institucional, Fabiola Vergara, eh, incluye todos los números publicados desde el año 44, eh, los cuales nosotros pues eh, los digitalizamos y eh, seleccionamos los artículos que, eh, que eran de, de investigación y a ellos les, les, les designamos, les asignamos los DOI y los demás, que eran informes, que eran reseñas, que eran este, reportes, pues eh, para fin de que no se pierdan, pues también les aplicamos DOI al ejemplar completo. Entonces, cosa que toda la información retrospectiva se aprovechara y fuera consultada eh, totalmente eh, libres, en acceso abierto, para toda la comunidad educativa. Entonces, eh, también quiero mencionarles que, eh, eh, bueno, eh, nosotros pues en el, en el proceso de enriquecimiento de nuestra de nuestra plataforma, nuestro sitio de Fénix y también a la par el proceso editorial de, de la publicación número 50 en este caso, pues también estamos eh, eh, investigando sobre toda la potencialidad que podemos lograr para nuestra nuestra revista, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a ponerle hipervínculos a todos los subtemas que, que vamos a encontrar en los menús a fin de facilitar mucho más los accesos a toda la información que tenemos. Y, y asimismo también eh, este, vamos a insertar, el, como ya les dije, creo, el idioma de, para la, la conversión del, del idioma de los artículos de, del español a inglés. Eh, eh, también ya hemos insertado el título en inglés, ya está el resumen en inglés y también las palabras clave. ¿no? Los títulos también ya tienen su título en inglés y eh, como ya les mencioné también, pues vamos a insertar también el proceso de conversión al formato XML, porque eh, además de una exigencia, pues creemos que eh, debemos avanzar bastante en lo que es el, la, el acceso, la visibilidad de el contenido de Fenix. Entonces, con esto, pues, eh, es una alegría para nosotros presentar el número 50 de Fenix y, y sobre todo, pues, eh, eh, tener en cuenta que eh, no, no, no es un trabajo aislado, ¿no? O sea, para, para este proceso, pues, trabajamos todo un equipo multidisciplinario, interdisciplinario de la Biblioteca Nacional. Eh, eh, para toda esta arquitectura tecnológica pues tenemos una oficina de te tecnologías de la información, para los metadatos tenemos a, a nuestros colegas de la dirección de gestión de las colecciones, Aquí les agradecemos mucho, también para la parte de la conversión en los diversos formatos tenemos la, la dirección de protección de colecciones, eh, así mismo para los fondos documentales. Y pues nosotros de la Dirección de Acceso y Promoción de la Información que vemos toda la parte de, eh, toda la parte de la construcción tanto externo como interno de la revista, ¿no? Y bueno, ya les dije gracias, a esa editora y, y bueno, todo el equipo de revisión y también todos eh, los que apoyamos en las coordinaciones y para sacar adelante esta revista. Eh, debo expresar mi alegría también porque sé que Fabiola Vergara eh, eh, apoya totalmente todos los avances que y todas las proyecciones que, que estamos haciendo y, y sabemos que pues, también se está proyectando, se está analizando la, eh, la BNP digital que, que se tiene en miles de fondos documentales, están analizando la posibilidad de también ponerla en acceso abierto, lo cual es una gran alegría para nosotros. Eh, seguramente se revisarán las políticas, cómo va a ser, etcétera, pero finalmente pues vamos a seguir avanzando en este objetivo de poder contribuir al desarrollo de la bibliotecología y la ciencia de la información a través de este espacio, que primero es Fénix y luego serán otros medios. Eh, eh, bueno, es todo lo que quería comentar, seguramente Julio eh, comentará desde su experiencia y muchas gracias por todo el apoyo a todos a todos los que contribuyen para que Fénix siga adelante. Gracias, gracias, gracias. Gracias, a Gladys Lizana, bibliotecóloga de la Biblioteca Nacional del Perú, eh, que además es coordinadora y como han visto en su exposición tan detallada, pues es la que, ha, la que está permanentemente viendo estas mejoras que podemos hacer con la revista y atenta siempre en el apoyo, en la coordinación editorial. Eh, gracias Gladys y a continuación vamos a escuchar al bibliotecólogo Julio Santillán, miembro del comité editorial de la revista y además como mencioné al presentarlo, él eh, es revisor de distintas revistas indizadas, también pertenece a otros comités editoriales, así que desde su experiencia seguramente nos va a comentar un poco la importancia eh, de Fénix, de una revista indizada y pues eh, lo que nos quiera compartir acerca de ese número 50. Buenas noches, Julio. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Gladys. Eh, bueno, ante todo, muchas gracias a todos mis amigos de la Biblioteca Nacional. Eh, también un saludo a la jefe institucional, a Fabriola Vergara, eh, y a todos aquellos que, bueno, me permiten y, y me dan eh, eh, esta satisfacción de poder estar eh, siempre en estas presentaciones de un nuevo número de la revista Fénix. Bueno... Eh, Particularmente es muy especial estos, estos 50 números, 50 ediciones de Fénix. Eh, un poco que me, me, me comienzo a, vamos a decirlo así, a identificar eh, con esto, esto de los números 50. Eh, en, en verdad, eh, tengo tres cosas muy concretas que compartir con ustedes esta noche. ¿no? Eh, primero... Eh, bien un poco en perspectiva el trabajo que se ha venido haciendo con Fénix. Con en verdad, eh, había mucha expectativa, porque algo que conversábamos en los interines, en las reuniones que hubo en los últimos años, recuerden que prácticamente Fénix eh, inclusive eh, se ha estado concibiendo durante temporadas difíciles, ¿no?, su, su relanzamiento en medio de, de, de la emergencia sanitaria y la pandemia, y, y prácticamente... Eh, tal cual como haciendo honor a su nombre, eh, resurgí en medio de muchas dificultades, pero eh, sobre todo algo que conversábamos, recuerdo, y es, es muy importante para, para aquellos amigos que nos están acompañando en este momento, es que eh, Fénix eh, es quizás eh, no una revista, una revista más eh, del área, sino quizás, eh, y eso es algo que nos va a tocar, eh, vamos a decirlo así, eh, descubrir, ¿no? quizás una de las primeras revistas especializadas en su tipo de la región, y digo esto tomando en cuenta que es una revista que eh, se crea por don Jorge Basadre en la época de 1940, donde prácticamente inclusive todavía no había al menos eh, revistas en esa línea, ¿no? en otras regiones como el norte, o incluso eh, en Europa mismo, ¿no? eh, y que quizás eh, y espero no equivocarme, está entre las primeras revistas especializadas del área de la región de aquí de América eh, del Sur. Y eso eh, es bastante considerable porque, eh, tomando en cuenta un poco la visión vanguardista de don Jorge Basadre, de precisamente eh, plantear una propuesta de biblioteca acorde a su tiempo, pero al mismo tiempo con un enfoque... Vamos a decirlo así, eh, adelantado a su tiempo, ¿no? Que precisamente se traduce eh, en la revista Fénix, ¿no? Eh, para quienes hemos revisado la revista Fénix, prácticamente en sus primeros años, al margen de dar una suerte de idea de este mundo que después se llamaría bibliotecología, ¿no? Eh, también empieza a darnos una muestra de una combinación muy particular, que es propia de las bibliotecas nacionales en las cuales. Se combinan, vamos a decirlo así, por un lado lo que es la erudición propia de los especialistas, bibliófilos, investigadores eh, afines a la Biblioteca Nacional, y por el otro lado la novedad del de este, enfoque de esta área, que más allá de, de apenas eh, organizar eh, propiamente eh, el conocimiento físico eh, mediante libros, ¿no? hablaba ya de organizar el conocimiento como tal, eh, la información como tal, y que hoy por hoy eh, nosotros eh, podemos ver que se, tra se trabaja ampliamente estos temas en otras revistas ya especializadas del área. Eh, 50 años, o 50 números, disculpen, eh, es muy emblemático, es muy emblemático. Y algo que he podido... Eh, y, eh, Vamos a decirlo así, ya percibí, y que quizás era un poco eh, el temor en, en estos números de relanzamiento de, de Fénix en los últimos años, era de, en qué medida eh, se podía encauzar el Fénix con ese Fénix inicial, en el cual nosotros, reitero, teníamos muchos trabajos de, de erudición de, de distintas áreas, combinados con, con aspectos más técnicos de la bibliotecología. Eh, eh, habla un poco de tecnología, no habla, por ejemplo, un poco de la tifrotecnología, a propósito eh, de todos los avances actuales que tenemos, por ejemplo, para aquellas personas que tienen discapacidades visuales. Habla, por otro lado, un poco y entrando quizás en, en eso que muchos este, recordaban de los, de los primeros números de Fénix, de aquella, eh, vamos a decirlo así, erudicción eh, enfocada en lo histórico, ¿no? Y justo yo, eh, mientras que estamos en el entretelón del de, de inicio de esta sesión, comentaba con, con uno, un, uno de los colegas bastante eh, reconocidos eh, del eh, ambiente bibliotecario en, en, el, en el hermano país de Chile, Guillermo Toro, decía, eh, Guillermo, eh, ¿cómo se llamaba aquel libro que eh, a, hablaba precisamente ¿no? sobre eh, eh, eh, es, es, es ese momento muy particular en la cual, en ese trance eh, en el cual este, tuvimos este conflicto bélico en su momento, también se, se narran pasajes de, de entrevistas eh, de, de don Ricardo Palma ¿no? con las fuerzas de ocupación de ese momento, ¿no? y, y era a propósito de un libro que hacía muchos años atrás se había publicado precisamente allá en Santiago, que se titula Un veterano de tres guerras, que precisamente tiene un capítulo dedicado ¿no? a un diálogo ¿no? eh, de, de un militar ¿no? con don Ricardo Palma, algo que quizás no se ha sociabilizado este, eh, mucho, no se ha difundido quizás mucho entre el mundo bibliófilo eh, local aquí en Perú, ¿No? pero es interesante porque precisamente eh, trataba de hacer un match no entre esto que se cuenta no en, en, en los en los textos que se están compartiendo ahora no eh, por ejemplo de aquel periodo en la cual eh, en el cual inclusive la biblioteca nacional en sus inicios no no tenía cargo obviamente a bibliotecarios no estoy hablando de del periodo antes de eh, la, la guerra, ¿no?, del Pacífico, en la cual, por ejemplo, ¿no?, eh, se ve la, la figura eh, de Manuel Odriozola, por ejemplo, entre 1875 y 1883, ¿no? Y es interesante porque, al margen de las circunstancias históricas, precisamente, se está tratando, y, y, y veo que buenamente a, a aquel autor, este, Henry Barrera, ¿no?, eh, tratando un poco de conectar, ¿no?, como él mismo dice, ¿no?, aquellos vacíos históricos que, que había sobre... Eh, eh, los distintos trances y las distintas particularidades que tuvo que, que pasar eh, la, la biblioteca, en ese momento la Biblioteca de Lima, la Biblioteca Nacional, eh, previos a la guerra, y que quizás también convenga en algún momento eh, documentar, que me, me imagino que en algún momento alguien también a propósito de esto que estoy compartiendo eh, va, va a identificar, ¿no? Pero que de alguna manera nos, nos permite eh, nuevamente eh, tener en manos, ¿no?, eh, un Fénix donde precisamente se narre sobre esas vicisitudes muy importantes eh, para el desarrollo de la bibliotecología en nuestro país, para el desarrollo de la Biblioteca eh, Nacional en el Perú, eh, como, como eh, vamos a decirlo así, eh, ente representativo de, de, de, de la cultura, ¿no? eh, y que eh, tiene un tránsito muy particular a través del tiempo, ¿no? Y que de alguna forma, nuevamente percibo, de, eh, particularmente eh, Fénix retoma eh, ese camino, y, y también hablamos en este Fénix eh, de, también de otras cosas, ¿no? hablamos por ejemplo eh, de eh, el mercado o el ámbito de la edición eh, eh, y los proyectos editoriales ¿no? eh, en el Perú, eh, se rescatan, por ejemplo, eh, el actuar de figuras como Juan Mejía Vaca, eh, de, eh, lo, de literatos como Manuel Escorza, y de alguna manera va contextualizando precisamente eh, también esa actividad eh, o actividades paralelas en estos distintos actores como son los libreros, eh, los autores, los literatos, y que eh, de alguna manera, eh, reitero, vuelven a dar, eh, por decirlo así, ese sabor muy particular que tenían las primeras ediciones eh, de Fénix. Y e inclusive, eh, en el último texto eh, que se comparte en Fénix, que un, me parece muy, muy bonito el título, eh, que, que eligió Matías Mayo Ramírez, ¿no? Lima Estrellada, ¿no? un poco haciendo ese paralelo de las lecturas de Pedro Peralta Barnuevo y Polito Unamne, ¿no? ¿no? a propósito eh, de la circunstancia del cielo de Lima. ¿no? Eh, hace eh, poco eh, tuve la, la, la, la oportunidad de pasar por Lima y hacer una, una visita eh, precisamente a un museo muy particular, el museo del Cementerio Presbítero Maestro, y, y trataba un poco, de, al margen de la particular, particularidad, de ese tipo de, de, de actividades culturales, ¿no? Y eh, pensar, ¿no? Cómo era antes Lima, cómo se vivía antes Lima. Un poco lo sintonizaba también con este texto, eh, y de alguna forma, uh, ahora que, que, que estoy radicando en Arequipa, me pongo a pensar: alguna vez Lima tuvo quizás un, cel, un cielo estrellado como, como lo tiene Arequipa, y nos permite pensar un poco en ese discurrir histórico, todo lo que sucedía. Y cómo eh, esta figura de, de la Biblioteca Nacional va navegando a través de la historia y se mantiene, y prácticamente eh, eh, Fénix, de forma indirecta, se va volviendo como una suerte de bitácora, ¿no? De, de, de discurrir de la Biblioteca Nacional en esos trances. Eh, esto solamente para comentar un poco cómo eh, voy conectando... Eh, los contenidos de este número 50 de Fénix, a los cuales invito, eh, para el cual invito a todos los, los colegas y demás interesados en, en, en consultar ¿no? por el sitio web de la revista. Eh, otro aspecto importante que me gustaría destacar, eh, y reitero, en función a la, a, a la relevancia eh, que considero que tiene Fénix eh, como publicación pionera, eh, de la bibliotecología en la región, que está retomando ese rumbo, es eh, cómo es el hecho de que las eh, revistas del área se van posicionando progresivamente y van eh, haciendo un espacio, por decirlo de esta manera, eh, eh, se van haciendo un espacio eh, en cuanto a eh, lo que vendría a ser eh, ir consolidando, eh, como manifestaba Gladys, ¿no?, eh, el desarrollo de la bibliotecología como especialidad eh, y área de, de desarrollo de conocimiento. Eh, precisamente, eh, y es parte creo de la madurez misma de, de la especialidad, No eh, veía el aviso en estos días que circulaba que en abril del próximo año se desarrolla el primer encuentro de revistas de bibliotecología y ciencia de la información del MERCOSUR en el mes de abril, al cual de antemano Voy a hacer, eh, obviamente, la, la incidencia del caso con Graci y con Gladys para que, de alguna manera, la revista Fénix esté presente. Y menciono esto porque, eh, precisamente, eh, un poco eh, revisando eh, las redes sociales que, que ya tenemos, inclusive, hasta, hasta redes sociales especializadas solamente en la revista de biotecnología y ciencia de la información de aquí, de la región sur, eh, veía eh, cómo, eh, de alguna manera, Aquello que yo recuerdo en la época de los 90 se veía como un avance muy lejano en otras regiones de, eh, en función a la especialidad. Eh, nosotros ya, eh, ya eh, prácticamente en estos primeros 20 años de este nuevo siglo ya podemos vivenciarlo eh, entre nuestros países aquí en la región sur. Eh, y es eh, agradable saber bien que eh, también Fénix se eh, empieza a enrumbar hacia ello, eh, con su propia propuesta, con su visión renovada, eh, y un poco eh, viendo cómo eh, tanto Fénix y otras revistas eh, eh, van eh, de alguna manera eh, madurando en el tiempo y traen una propuesta de lo que son efectivamente el ámbito de la ciencia de la información en nuestra región, y que de alguna manera eh, presentan ya una particularidad de inquietudes e intereses propios de nuestra región, eh, más legítimos, más acorde a nuestra realidad, eh, vamos a decir también, quizás eh, con, con un enfoque eh, mucho más profundo en, en nuestros intereses, y que eso definitivamente eh, nutre y va eh, dando eh, esa consolidación a este ámbito del conocimiento. Eh, muchas veces, eh, se, cuando a veces yo estoy en, en, en algunos espacios académicos, ¿no? eh, a veces eh, trata, se trata un poco de, de adivinar todavía ¿no? eh, la referencia cuando decimos que somos bibliotecólogos o bibliotecarios, y a veces no se entiende muy bien, quizás... Cómo es que eh, podemos también eh, estar en ciertos espacios donde aparentemente se ven un poco distantes. Me gusta mucho, sobre todo, ver cuando, por ejemplo, las personas más jóvenes sí tienen obviamente, la, la dimensión de esta especialidad y que eh, de alguna manera eh, es un compromiso de todos los que estamos vinculados, ¿no? Eh, dar, dar y presentarla, ¿no? Eh, para mí es muy grato, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hablar de que precisamente ya en la Biblioteca Nacional del Perú se tiene una publicación de referencia en cuanto a la especialidad y que de alguna manera eh, puede dar cuenta de lo que se va avanzando, de lo que se va investigando, de aquellos temas de interés afines también a la Biblioteca Nacional y que de alguna manera eso puede dar cuenta un poco de lo que hacemos. Eh, ya para un poco acabar mi intervención, eh, simplemente eh, mencionar que eh, nosotros estamos prácticamente a a casi ya eh, un poco más de 25 años también de la aparición de las primeras revistas eh, en formato digital del área, Fénix eh, también ha transitado como muchas publicaciones al respecto eh, en esto, el tiempo ha pasado muy rápido en verdad, eh, yo en algún momento como mencionó este Gladys, eh, participé obviamente y sigo todavía apoyando proyectos como una revista eh, que, que se gestionó precisamente también en el afuero de mi trabajo, en el momento que, que estuve compartiendo y departiendo allá con mis colegas eh, en los pasadísos de la Biblioteca Nacional de Perú, allá en la sede de la actual Biblioteca eh, de Lima. ¿no? Y un tiempo después también eh, he podido departir con otros colegas, eh, eh, de, de, también en, en Perú y en otros países, de, de, de proyectos similares. Eh, es necesario en ese sentido decir que eh, en, en torno a las publicaciones del área ya estamos en un nivel bastante avanzado, eh, estamos adoptando obviamente las tendencias actuales en cuanto a publicación, eh, Fénix es obviamente una evidencia de eso, como ha manifestado Gladys, ya adoptando padrones de calidad editorial, eh, ya lindando obviamente con eh, parámetros también en cuanto a la calidad académica y científica y eh, con esto eh, prácticamente eh, dando a entender y siendo ya punto de referencia de que hay avances concretos y concisos en este tipo de publicaciones que no son muy sencillas de, de gestionar, de mantener y sobre todo de sostener, tomando en cuenta que quizás el gran reto que tenemos y eso lo sabe muy bien en Gladys Gracia es que el ámbito editorial todavía en nuestra región aún es un poco frágil y más aún con revistas de este tipo en ese sentido celebro bastante y felicito mucho la iniciativa de la Biblioteca Nacional de haber podido apostar por el por este renacer de Fénix que como reitero con satisfacción veo que se va encaminando muy bien en la esencia de lo que se planteó en un inicio por don Jorge Basadre, y que esperamos que en el transcurrido del tiempo ¿no? pueda perfilarse como una eh, publicación de referencia en el área de la bibliotecología y la ciencia de la información, no solo en la región, sino para otras regiones. Le agradezco bastante la invitación a, a esta ceremonia. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio, por tus palabras, por tu participación, eh, y bueno... Como, como mencionaste, ¿no? como mencionó Julio, eh, es verdad que estamos eh, con un pie en el futuro, que queremos que esta revista eh, pase todos estos procesos de indexación, de modernización, que se consolide también y que, que tenga todas estas implementaciones técnicas y tecnológicas, pero al mismo tiempo mirando a ese, al surgir con eh, don Jorge Basadre en 1944 cuando salió el primer número de esta revista que sea un poco más amplia en, la en, en cuanto a los temas que recoge, que tenga esta perspectiva no solo de la bibliotecología sino también de la historia del libro, de la lectura de las bibliotecas eh, y que sea un poco un crisol de estas preocupaciones ¿no? y de estas, de estas inquietudes, entonces nos interesa mucho y, y a mí especialmente me, me alegra que, que Julio nos haya dado estas palabras de cómo en este número 50 de Fénix encuentra un poco eso de la esencia del Fénix original. Eh, hemos, creo que agotado el tiempo, no creo que nos quede tiempo de preguntas del público, pero agradecemos, eh, y bueno, además me parece que no, no me han enviado, no, no me han enviado, así que, eh, podemos dar cierre a esta presentación, agradezco nuevamente a Gladys Lizana y a Julio Santillán, así como a Fabiola Vergara, la jefa institucional de la Biblioteca Nacional, por el apoyo constante a esta publicación, y eh, realmente esperamos que este nuevo número fiera los objetivos de la revista, siga impulsando el diálogo eh, para un mejor desarrollo, no solo de la bibliotecología y de los bibliotecarios y bibliotecarias, sino también del público en general y del público especializado. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado a través del Facebook Live de la BNP y eh, les recordamos que desde... Sobre todo desde la pandemia, la Biblioteca Nacional tiene una programación cultural variada, tanto virtual como presencial, eh, y que pueden seguir, los invitamos a seguirla, a través de todas nuestras redes sociales. Eh, sin más que decir, porque ya nos hemos pasado el tiempo, les agradezco nuevamente Gladys y Julio, y será pues hasta otra oportunidad. Gracias y buenas noches. Buenas Muchas noches. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Gladys. Buenas noches. Gracias. gracias.